mi silencio, no existe otro remedio para calmar mi soledad, esa para siempre es mi verdad, ya no hay vuelta atrás, vivamos nuestra realidad. Hoy te quiero decir, ven conmigo a ser feliz, Toma mi mano, el tiempo nos espera Hoy seremos los dos, cuerpo y alma Solo Dios nos puede separar Quererte es mucho amor, necesito mucha más vida alma solo Dios nos puede separar